Hola, hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de a qué estés escuchando este video. Te voy a hacer una introducción al tema de hoy. Estamos, hoy vamos a trabajar con el sol en Pisces, en la casa 7, y el sol en Pisces, en la casa 8. La casa 7 en Pisces y la casa 8 en Pisces. Entonces, vamos a hacer esa triple combinación. Este es el último video de El Sol. A partir de mañana, no te prometo que las clases puedan ser tan cortas como estas, porque eh, se me va a ir el tiempo. Eh, ya estamos en las últimas clases. Eh, si no estás entendiendo de qué se trata esta clase, porque estás viendo el video por primera vez, te pido que mires todos los anteriores, hay 263 videos anteriores y estate preparado para mañana que empezamos con la luna y vamos a ver cómo vamos trabajando la luna. Bueno, ahora sí, hecha esa aclaración, te pido que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita, que le des like al video, que me dejes un comentario. Así activas el algoritmo de YouTube, a vos no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y también te invito a que entres a patagoniaastral.com, que es nuestro gran portal de astrología. Ahora sí, entonces, vamos con este Sol en Casa 7, afectivo, equitativo, sociable, casa 7 en Pisces, compasivo, artísticos, espirituales, solo en Pisces, pacífico, tranquilo, intuitivo, frustrado, indolente, indulgente, o sea, es muy posible que estemos ante una persona muy espiritual e intuitiva, que busca demostrar los afectos a través de lo artístico bien ahora qué pasa si este sol está en Pisces pero está en la casa 8 y la casa 8 está en Pisces bueno por última vez en este ciclo te voy a decir esa palabra que me cuesta tanto sol en casa 8 seductor Elucubrador misterioso, Casa 8 en Piscis, orfandad, sacrificio, adicción, Sol en Piscis, pacíficos, tranquilos, intuitivos, frustrados, indolentes, indulgentes. O sea que si estás estudiando una carta natal en, eh, que tiene estas condiciones, es posible que estés ante una persona que se sacrifica por intuir los misterios que lo rodean, bueno, te mando un abrazo enorme a vos que estás escuchando, a todos, a todas, a todes, nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, pero con un nuevo ciclo, El, los, la luna en las casas, la luna en los signos, Vamos a ver cómo hacemos para que quede lo más compacto posible ese video. Y vamos a ver si podemos lograr hacer en todos los signos la Luna en Casa 1, por ejemplo. Eh, te mando un abrazo enorme. Nos volvemos a encontrar mañana. Que tengas un día maravilloso. ¡Chao!